Mira, estoy en el Vedado Capitalino, en la calle Paseo, en la Casa de Amistad con los Pueblos. Ya sé, quieres abrazarte esa historia, quieres que te cuentes la historia del amor de Catalina Laza y Juan Pedro Álvaro, Una hermosa y bella historia, y de esa mansión que él mandó a construir para ella. Ah, entiendo, porque fuiste con José a un baile de disfraces muy bella, preciosa que lucen los dos, y las niñas también fueron, ¡uh! ¡qué belleza! Sí, los leones fueron hechos con arena sílice y cemento blanco, y aquí Catalina y Maricel, preciosa y bella, pero ¿cómo? Que te cuente la historia entre Catalina Laza y Juan Pedro Baro, verás, Aquí vienen muchos visitantes, ¿lo sabías? Sí, porque esta mansión guarda una rica historia, una excelente historia de amor. Es recuerdo que nos queda. No, me parece que ella está presente. Sí, aún ella está presente aquí. Claro que sí. Mira, fíjate en las paredes de arena roja traída del Nilo. Los pisos son de mármol. Mira las lucernas. Son una belleza. Es extraordinaria esta mansión. Sí, también las puertas son de diseño florentino. La rosa Catalina, ¿sabías que es un cruce entre la rosa húngara y una cubana? Ah, estás contenta porque te he traído a este lugar. Lo querías ver, ¿verdad? Ahí lo tienes. Ahí lo tienes para que lo aprecie pero quiero que tú con tus propias manos lo veas. Y mira, mira más de cerca, las cejas. Mira la Venus en el fondo. Sí, mírala allí, está. Pero eso será en otro momento. Mírala allí. Será en otro momento, claro. Te contaré mucho más. Ajá, para que estés aquí. Para que vengas y lo papes con tus propias manos. Mira, mira ese búcaro, qué precioso. Catalina está presente. Está presente aún. Y los elementos de Italia, Francia y hasta el antiguo gesto... ...quedas maravillada, ¿verdad? Con tanta belleza. Y ahí tiene las escaleras la escalera preciosa que tiene una curva suave y tú desde allá quieres salir corriendo y venir para acá a verla a tocarla con tus propias manos no te preocupes en su momento vendrá no, este no es el momento de contarte para los pisos de arriba ya llegará el momento no te preocupes no te preocupes que te contaré esta segunda historia, Sí, esperan.